Seguimos con más amigos y más amigas Ahora con Mari Mari, ¿de qué entidad viene? De Asocepa, la Asociación de Celíaco de Las Palmas ¿Y cómo ves la feria? ¿Qué te está pareciendo? Eh, muy bien, la verdad es que bastante el primer día Y bastante personas Bastante bueno, gente, bastante sí, movimiento acá, verdad, movimiento. La verdad es que muy bien Mira, cuéntanos, ¿a qué se dedica la organización? La Asociación de Celíaco Acoge a los recién diagnosticados Que son una intolerancia al gluten Lo que es la celiaquía ...y entonces pues estamos un poco para ayudarlo... ...para facilitarle la lista de alimentos... ...donde puede comprar seguro... ...los alimentos que pueden comprar... ...restaurantes donde puedan ir a comer con, con seguridad... Claro, porque según tengo entendido... Sí. ...la alergia a esta proteína... Eh... Dificulta ciertas veces la alimentación porque se esconde, es decir, está más presente de lo que pensamos esta proteína. Efectivamente, porque es un grupo de proteínas y está en la harina de trigo, cebada, centeno, triticales, pero claro, a lo mejor tú dices, bueno, una colosina que no tiene por qué llevar harina de trigo, llevan harina de trigo, cositas así. Hay que saber qué alimentos son los que no esconden estas proteínas. Efectivamente, sí. Los que no tienen gluten por sí solos, los que son libres de gluten por naturaleza, porque hay muchísimos, como pescado, carne y demás, y los que pueden o no condenar gluten. ¿Y cuánto tiempo llevan ustedes aquí en Gran Canaria? Desde 1989, fue cuando se creó. O sea, y, eh, llevan un tiempito trabajando. Sí, sí, sí, sí. Para localizarles, ¿a dónde vamos? Eh, en Pino Polinario número 82, eh, en el Homo Polinario, o el teléfono 928-230147 o el correo electrónico a Muy bien, pues muchas gracias, Mari. Gracias a ustedes.